Definitivamente recomendaría a otras personas a participar en LAR porque es un evento que nos permite aprender de las experiencias y opiniones de expertos en diferentes materias. Con, con participantes del mercado financiero, muy buenas experiencias, se adquieren conocimientos importantes y se tiene muchísima información sobre los grandes retos que experimenta la industria en materia de seguridad y en materia de automatización. Realmente ha sido eh, algo muy enriquecedor ver todas las innovaciones en el ámbito tecnológico para servir a nuestros clientes. Panamá es un país encantador, que tiene muchísimas bellezas y muchísimos recursos y la verdad es que la organización ha estado impecable.